El jueves de cine. Buenas tardes, Darwin. Buen día a todos los que nos ven, lo que nos oyen. Por fin, ¿Qué eh? hay hoy, Darwin? Llegó Darwin Mira a, a la guillotina te tiró de hoy, una vez. ¿Qué hay hoy. Eh, aparte <risa> de la guillotina. Sí. ¿Cómo así? Que te Ahí. tiró duro No, aparte de la cartelera, siempre es bueno traer algunas informaciones. Uh -huh. Porque ustedes saben que a veces la cartelera está floja. Si no está pues, sí. Benji para ti, está floja. Siempre cuando te <risa> super, de ambriano, es, ¿sí? no está. Sí. Si no está Iron Man, ahí todavía Capitán está América o Superman. Eh, ahí todavía floja. está Maléfica, ahí todavía está el Guasón, mm -hmm. ahí todavía están los bomberos o la Dominicana. Y el doctor Sue. Es eh, eh, fanático de Avengers. Sí, sí, de sí, sí. Marvel, ah, todo Marvel. Marvel. Hasta no, la tarde. Y DC también, ustedes saben, DC. Yo soy más fan de DC que de Marvel. Ok, Superman, Batman. Esa gente. Pero yo vine hoy, como a Genesis le gusta la película de Bad Boy 3... Muy dura, me eh, Genesis sabe que... Digo, le encantó la 1 y la 2, estoy esperando la 3. Salió un tráiler, un nuevo tráiler. Y ya este tráiler trae más informaciones, más nuevas informaciones. Y queremos compartirlos aquí con todos ustedes. Ya sabemos más o menos, porque este es el segundo tráiler. Y no trae la información completa de qué se va a tratar la película. Pero sí es de que van a tratar de matar... A Mike, Mike Lowry. Podemos ver en esta nueva película de que ellos no estarán solos, sino que tendrán que hacer equipo con otros personajes. Pero, eh, hay una muchacha ahí, esa no es la, la, eh, la dominicana, Charlet. ella se parece. Esos, esos, esos grupos son de relleno. Okay. Yo todavía no le he prestado la atención, porque okay. no, sé, no sé todavía, ni entrar en lo informa. qué tanta participación van a tener. Porque ya estamos viendo como en Triple X, en la última de Vin Diesel que salió, que también agregaron otro nuevo escuadrón. Saben que ya Vin Diesel está viejo, Will Smith también está viejo, entonces necesitan Cuidado con Will Smith. Ey, ey, sí, es un ay. hombre. ¿Qué es esto? ¿Eh? Que lo diga un hombre, ¿Eh? lo que ella dijo. Para que tú veas el no, no, lío. Que... Ay, Jennifer ah Le... Ay, pero... Y que una mujer diga eso significa que. No, soltera. pero que Will Smith es un tigre que no se le nota. Es como Garry Yankee. No se no, no, no, no, <risa> no, yo no estoy soltera, pero no? mi esposo sabe que se llama Platónico. No, se llama Platónico. Tiene que ir a, es no, ah. ah. a, a William Smith ahí. Ajá. Ah. No, no porque William, yo no sé, igual como Darian, que el tigre no, no, no, no, tipo, no, se, pone no se pone viejo. Como el vino, mi amor. Yo lo veo a él con los hijos. Yo digo, los hijos son los abuelos de él. Son los abuelos de él. Como el vino. Sí. Entonces, ya cayendo de Will Smith, ya dejen a Will Smith tranquilo señores. Gracias para que esa muchacha no se ponga guapa en fin, esa película vendrá en enero para todos ustedes es a medida que vayan saliendo los trailers aquí lo vamos a ir presentando para que la gente sepa y lo vamos también a ir informando a medida que también de que vaya cambiando la trama en lo adelante una pregunta a David. Uh -huh. la segunda parte fue producida por el que era el mismo villano uh -huh. esta es la tercera parte por la misma no, no creo, no creo. Esto es sangre nueva. Aquí Will Smith y, y, ¿Y, y Martín Mar Lawrence ¿Cómo, están ¿cómo? ahí a Chepa. Lawrence. No, porque Lawrence. ¿cómo que están ahí a Chepa? ¿Sí? Están ahí a Chepa. Porque <risa> sin <risa> ellos los no va hoy no sirve. Ahí, sin el capitán también. No, ah, sí, hasta el capitán está ahí, Gusa. <risa> el capitán. Gusa. Sí, de la primera parte... Ya, ya salió la part. 3. En enero, dice dale. En enero viene, ya. Se estrena. Ay, Se, Dios mío tú Parecido. vas a ir a ver a tu Willis lluvia de gozo en el estadio Julián Javier. ¿Eh? bien Ay. señores ya oh. entrando en otras aguas recuerden de que Juego de Tronos es ¿Eh, un la serie? éxito, la mejor serie de todos los tiempos nadie puede decir lo contrario eh, para, para, mí, tener... para, para mí la mejor serie es Los Señores Maravillosos ¿Quién? sácalo del aire <risa> apaga bien, el micrófono señores, Ullalona, eh, Juego AMS. de Tronos es de negado. Dile, ah, habla con papá, papá. Digo, papá no, papá murió, mi papá murió. Pero habla con, con, con, lo, con la gente de los barrios. ¿sí? La mejor serie es Renegado. ¿Qué es Juego de Tronos? ¿Qué Juego del Trono de Tronos? ¿Qué usted me está hablando a mí? Bueno, pero, yo, yo llegué llegaba. Ver... El Juego de Tronos no, no es como de Renegado, porque uno de las siete, eso era ahí. Era un policía de los mejores. Sí, pero era que no, antes, no, antes. La serie tú. Se acababan los Power de ah, raña. Y Bobby, Bob o sea, se acababan los babos de Y venía el era tipo... Y policía de los mejores. Y tú decías, ya. Y venía el tipo <risa> en contra con <risa> el motor ahí. No, no, no, <risa> la, la serie fue La mujer buena. es loca con, con, con, con el renegado, con, la, con el pelo. El y uno no. con cabello malo creyendo que uno era renegado. <risa> <¿qué> <risa> el el, el copellito no, ella no veía Ahora, mi amor, lo están dando. <risa> ve señor lo que quería y decir el juego de tronos mala. es que <risa> más mala que tú mi amor después de la octava temporada no te y el fracaso ¿Y, y sábado de corporal también no están dando ahora. A adelante <risa> adelante David que bella Dios mío aprendiendo eh sí sí qué bueno Ay. señores Genesis sí, ve todo eso clásico, rarísimo. yo soy yo soy yo soy si no puedo superar no no no no es ¡Hey, no, hey, hey, no, hey, hey, retorno, retorno. Mi ídolo. <risa> <El> no <retorno. risa> <Hey>, mi <ídolo. risa> Mira Llegó nuestra coordinadora del medio. ¿Cuántas cosas? Esa es la otra verdad. que estaba esperando ahí las 7 de la noche. Y, ¡Ay, eres Sí, renegado. sí, papá, es renegado. ¡Ay, Dios mío! es renegado. ¡Ay! Con ese ay. motor. Ru, ru, ru, ru, ru. Y, la, y, y ese cabello ay, para ese, ¡ay! Como los míos. <risa> melena. <risa> ¿Tú sabes cuál serie me gustó mucho a mí? McGeeves. ¡Hey! hizo ah, sí, no, ma es una bomba Maguibe. con un limón y una lo tiraron un en medio <risa> del mar. Ahí ya sacó ahí un pincho en medio del mar. Abajo. Se soltó, salió nadando y mira. Y, chi, y China guerrera también. <ríe> terrible, <ríe> terrible, señores. <ríe> o <sea, que> no, <ríe> hay un capítulo de China donde ella está amarrada y, y hay muchos ratones y ella agarra los ratones con la boca y se ha sacado. Se madre? pasó ahí. ¿Sí? Sí. ¿Qué sí. El capítulo? Eh, no, no, China, eh, China la eh, guerrera. Ey, no, ustedes, Walker, ustedes se encienden cuando encuentran un tema de ey, interés. Walker ¿eh? Rayet, eh, en, en el, el Walker, mar, Rayete, ey, con, con, con el sombrero en el mar el nadando. El ey, déjenme decirle ey, que, que, presidente Estados Unidos. que. No pata voladora, yo se le cayó eso. Esa sombrero, serie voy ya voy la van a, van a hacer un reinicio de ella, incluso. Ya está todo organizado para hacer los reinicios a esa saga. Oh, yeah. sí, claro. Van a salir el en Disney Nessor. Plus. Serinés no, está ahí y vino a poner orden. Sí. Por favor, porque no, me están saboteando no. la sección aquí. Ok, Dios dale, Dios dale, dale. Dale, mi tanto sección. ¿Tanto dale, casales, dale, dale. Ahora que ustedes me están... Dale, enfócalo a eso, lo ya. Es que eso de Juego de Tronos es para los popis, dime. Darle. Dime. No, Juego de Tronos. <coughs> está <coughs> gordo, eh. Gordo. No, no, no, <coughs> yo soy un tipo que... Vamos, Juego de Tronos, vamos, vale, que nos quedan cuatro minutos. Juego de Tronos, dale. Mira, lo que le iba a decir de Juego de Tronos es, después de la devastadora insatisfacción de los fanáticos con la octava temporada, porque fue... Todavía no se habla de eso, porque fue como... Eso se acabó. O sea, todo lo que ellos hicieron... No tiene fin, ¿eh? bueno, no tiene sí, fin. claro, tuvo fin, ya terminó. O sea, que ya Pero no... todo lo que ellos lograron con sus, vamos a decir, siete temporadas, lo dañaron en la ocho. Porque, la, o sea, la última... Porque... porque hicieron un tollo, un tollo, un tollado. Tú dices ¿no? que eso fue un disparate en los U últimos. La última, claro. Sí. Claro, tuvo bastante Más críticas. El like. Ellos lo que van a hacer ahora es una, una un spin-off de la familia Targaryen. Más bien, se van a concentrar en la historia de la familia Targaryen y van a destacar eh, eh, en ese tiempo, porque de esa familia a principio se hablaba de, de, sobre flashback. Yo estoy diciendo que, que, que pasado, placerlo, entonces, sí, es para complacerlo, porque yo no sé sí. de lo que está hablando. Y mira, que, y que, está que la familia está ahí, yo estoy pensando... Qué? No, pero no, ir a mamá que echando escuchando No, y que, la qué, ¿Cómo se llama familia? Targaryen. Oigan eso. ¿Y qué dice mamá? No más mal, que es una novela. <risa> Yo Pero más que está viendo la soñadora de nuevo por <risa> el canal. Pasión de Gavilanes. Entonces, señores, esta serie eh, vienen a tratar de arreglar lo que ellos dañaron en la octava temporada. Entonces, lo bueno de todo esto es que ellos van eh, a hacer un spin-off para ver si pueden rescatar ese grupo de fanáticos o todos eso. Copia ahí. ahí spin-off spin off. es cuando, por ejemplo, yo saco a Néstor del programa oh, y le no. hago, eh, eh, vamos a decir, y te resalto a ti. Hago algo contigo solamente y no del programa. Ok. Spin-off. Sí, sí. I'm yeah, yeah. Eso es como lo que hicieron con Rápido y Furioso. Eso fue, oye, eso fue lo que hicieron con Rápido y Furioso. Hicieron un spin-off de Hub y Show. De dos personajes de la película. Okay. Hicieron una con ellos y bien dice, Que no me gustó. tú yo para que, que y tú, y yo porque tú me, me orientes <ríe> bueno. a esos personajes. Entonces. Bien. Entonces también tenemos nombre y es House on the Dragon. ¿Así, así se va a llamar. La casa del dragón. La casa así Se va a llamar ¿cómo? Home. House of By the Dragon. Of the Dragon Sí ey, ta, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey Ey, host, host of the Dragon ahí podemos, ah. ahí podemos ver, señores La la la portada Todavía no hay nada Se está construyendo No puede ser en inglés La portada también La <risa> <risa> Para que no nos vamos ahí ligando sí. En inglés y déjenme decirle algo. Un, un dato minuto. muy importante. Uh -huh. Señores, lo que yo estoy diciendo aquí con es, él, es interés minuto. mundial. Ya. A mí hay que dejarme aquí hasta las 6 de la tarde. Pero sí, dale, dale, dale, dale. Dale. Julito, después ya. <risa> ¿Cómo está la de la tarde? Mi amor, está poseído por el espíritu de jurístico. Déjenme decirle. Oigan lo delicado que es esto. Yo espero que la Las producciones dominicanas copien de esto. Atención. Naomi Watts. La la la, la, la, que esa, la de Baywatch. No, la que participó en la King, Kong, la que la King Kong. La rubia que participó. <ríe> la rubia que despertó la humanidad. la rubia de King Kong. A Villalona que busca una foto. La rubia de King Kong. Dile la rubia de King Kong. A que el público le entiende. A Villalona que busca una foto de ella. ¿no? El Naomi Watts. Ah, oiga Naomi Watts estaba ah, haciendo el rodaje de la piloto. De, de, o sea, hay una, una industria que se encarga de ver si los personajes y la serie va a dar resultado. O se hacen un piloto, hacen las grabaciones y todo. Y si ellos determinan ahí está. Ahí. que la actriz no da, ver, no da pie con bola con la película, entonces ellos la retiran. Y ella no dio pie con bola y la sacaron. Cambie fuera. O sea que, claro. Por no ejemplo, ya no tú, vamos, ¿qué ya, baby, ¿tú ya, sabes no. qué hace. Espérate. Tú sabes qué hace. Buenas tardes. Adiós. Mañana. <risa> Igualito.